Que mira que la hora, te ayudó Que no se puede estar, te lo sacó La lucha en el pueblo y sin parar Hasta la guerra triunfa popular Otra vez, Que mira que la hora, te ayudó Que no se puede estar, te lo sacó La lucha en el pueblo y sin parar Hasta la guerra triunfa popular A los que nos rodean Si sus líderes están aquí a la parte ellos No lo están, jamás lo van a estar ¡Somos los teléfonos de él! estamos listos para esta victoria! ¡Estamos listos para defender